¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente, papá. El día de hoy, como dice la descripción del video, vamos a ver cómo podemos hacer para poder tener todo tipo de aplicaciones que son pagadas, pero sin pagar. ¡Ah! Pero tú me dirás. Seguro que vas a decir que hay que rutear el celular. Pues no, amigo hater. Si bien es cierto, tener que rutear el celular es una forma efectiva para poder tener aplicaciones sin tener que pagar por ellas, esto lamentablemente conlleva a que nosotros tengamos el riesgo de que por ahí sin querer desconfiguremos algunas cosas de nuestro celular y nos veamos perjudicados, llegando al punto inclusive de borrar archivos importantes del sistema y que no podamos hacer que nuestro celular pueda iniciar correctamente, prácticamente lo dejamos incapaz de ser utilizado. Así que lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a prolongar el tiempo de prueba que nos dan estas aplicaciones para que las podamos usar gratis. ¡Ah! Pero tú me dirás nuevamente. Eso todos lo sabemos. Usar las aplicaciones a modo de prueba. es un noob, Josematsu! ¡Claro! Pero yo no me refiero a eso nada más. No me subestimes. No me faltes el respeto. ¡Pobre cosita fea! Ya se sabe, pues obviamente, que las aplicaciones vienen con un periodo de prueba y pasado ese periodo tenemos que pagar. Pero lamentablemente, para poder usar el periodo de prueba, nos obligan a tener que registrar una tarjeta de crédito. Con suerte, una tarjeta de débito. Pero lamentablemente, una vez que registramos la tarjeta, tenemos el miedo de que nos olvidemos, o peor aún, que no sepamos cómo desafiliarnos y por lo tanto, al no saber cómo desafiliarnos, preferimos no registrarnos. Fuimos timados timados embaucados, fuimos embarajiñados, esto ni siquiera existe. En este video vamos a ver cómo desafiliarnos de cualquier programa sin tener que correr el riesgo de que nos cobren o nos descuenten automáticamente por haber pasado el periodo de prueba o también cómo prolongar el periodo de prueba. Pero antes una pequeña aclaración, yo sé que de repente algún amigo hater podrá decir por ahí Ay, pero así que chiste, yo quería tener todos los programas de paga completamente gratis Sin tener que estar preocupándome por desuscribirme o ampliando el periodo de prueba de las aplicaciones Bueno querido suscriptor, yo sé que tú no piensas así como ese ñoñazo Lo que pasa es que hay que ser conscientes de que pedir tener los programas completamente gratis Es decirle a todos los desarrolladores de programas que hagan sus apps completamente gratis y eso no va a pasar porque ya hubieran quebrado, ya no habrían aplicaciones, querer ese tipo de cosas es como querer que llame o bajar de peso sin hacer dieta, o ser millonario sin trabajar. Bueno, ahora sí, para poner el ejemplo de cómo asegurar la desuscripción, hay que tomar en cuenta que las aplicaciones que están en la Play Store, por defecto, ya incluyen la forma de desafiliarse dentro de las configuraciones. Hace poco subí un video, muy suculento por cierto, sobre cómo hacer para que tu rostro aparezca en cualquier película famosa. Y este programa incluía un periodo de prueba gratis por tres días. Así que vamos a usar ese programa de ejemplo para que veamos cómo nos podemos desuscribir o desafiliar del programa sin tener que preocuparnos porque nos estén descontando de la tarjeta de crédito afiliada a la Play Store. Primero abrimos la aplicación, ¡obvio pues papá! Luego buscamos la opción de ajustes, en la tuerquita que en este caso está en la parte superior, al hacer clic veremos estas opciones, busca la que dice Pro subscription. Y aquí están las opciones de administración de suscripción. Y seguro que ya viste que abajo dice cancelar suscripción. Dale clic sin miedo y sin dudarlo, así como ella no dudó para terminar la relación. Y luego la aplicación te preguntará por qué quieres anular la suscripción. Tú dale cualquier excusa, así como ella dio cualquier excusa para terminar la relación. Luego confirmas cancelar la suscripción y listo. Recuerda que puedes realizar el proceso de desuscripción desde el momento en que instalaste la aplicación y podrás seguir usando la app hasta que termine el periodo de prueba. Así que no esperes a última hora para desuscribirte. También recuerda que las aplicaciones de Google Play están obligadas a tener dentro de sus opciones de ajuste la opción de desuscripción, pero si en caso no está, lo cual ya es una falta, Puedes ir a las opciones de términos de uso, y como aquí vemos, en la parte final está el correo y los contactos con el área de soporte para que ahí solicites tu baja o de suscripción. Recuerda hacerlo lo más pronto posible, igual la aplicación seguirá funcionando por el tiempo que dure el periodo de prueba, y no va a cerrarse ni tampoco va a dejar de funcionar solamente porque ya te desuscribiste. Y para más seguridad y para más placer, también te llegará un correo notificándote la desuscripción que has realizado. Si pasado el periodo de prueba, la aplicación ya no funciona y aún la quieres seguir usando, puedes loguearte con otra cuenta Gmail a la Play Store, borrar tus cookies y volver a descargarla. O en todo caso, usa una aplicación clonadora de aplicaciones, como Parallel Space. Ya hice un video de ese tema.